en directo Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Tenemos ganas de obra o qué? Bueno, aquí estamos. <ríe> bueno, hoy veis que tengo, que tengo compañía. Aquí tenemos a Valero, a Jesús Valero, de Valero y Ochando, que es el artífice de esta casa unifamiliar que estoy haciendo en Picaña. Y bueno, como estamos de visita de obra, pues vamos a, a enseñaros cómo están instalando la parte del suelo radiante. Creo que es un tema súper interesante y sobre todo verlo en directo, pues... Pues mola más todavía. ¿Qué, le damos la vuelta vale, vale, a esto. La vuelta y vamos, Venga, a ir contando. vamos a dar la vuelta a la cámara y así podemos enseñar el suelo. Aquí tenemos suelo radiante. Algunos lo habréis visto en alguna ocasión, otros no. Pero vamos, básicamente se trata de tener un, un aislamiento en el suelo con unos tetones y en los tetones pues va discurriendo el tubo, que es un tubo continuo sin ningún tipo de juntas ni nada, de manera que recorre toda la casa. Por aquí, como tenemos toda la casa, salvo esta zona de aquí, que es una terraza, toda la casa cubierta, en la parte de abajo también tenemos todo preparado con subo radiante, y esto pues lo que hace es que eh, hacemos pasar el calor por el tubo, da la vuelta, según se enfría vuelve a dar la vuelta, se vuelve a la zona de, que está por aquí, la zona de, eh, de fontanería, donde, de, de, de acumulación, donde se va al depósito y se va a la zona de generación de calor, y volvemos a dar la vuelta, entonces con muy bajita temperatura pues conseguimos una, una, un confort bastante bueno en la vivienda porque tenemos el calorcito que nos viene por arriba. Pero bueno, tiene algunos matices que es lo que precisamente pues, os quería comentar. Eh, lo primero que nada es que aquí estamos pisando por encima pero no deberíamos y bueno, vamos con bastante cuidado porque quería enseñároslo y, y en teoría no deberíamos estar pisando. Pero bueno, vamos a ir con cuidadito para no romper. A ver cosas que os quiero comentar, matices que quiero que tengamos en cuenta a la hora de hacer un suelo radiante. Pues bueno, eh, como veis tenemos juntas en el, en, en el aislamiento que es muy importante que vayan, eh, que vayan bien cerradas, ¿vale? Lo normal es poner siempre placas completas eh, y como siempre va a haber alguna zona que la placa no nos va a llegar pues tendremos que poner algún tocito o algo pero es importantísimo que nos quede siempre eh, bien cerrado. ¿Por qué? Porque si no el mortero que tenemos que echar encima que es un autonivelante en este caso pues se nos meterá por debajo y podemos crear un puente térmico, de manera que el calor en vez de irnos hacia arriba, pues se nos va a ir hacia abajo y no, no nos interesa para nada. En esta casa precisamente hemos visto algunas zonas donde está un poco roto el corcho, el, el por spam que hay que hay de aislamiento, y vamos a tener que poner pues, algo extra para que para evitar ese puente térmico. Después, a ver, en los laterales, vamos a venir por aquí, vamos a venir por aquí, mira en los laterales es importante colocar esta pieza para que el mortero autonivelante no pegue contra en este caso el hormigón y luego también este plástico que nos va a servir para que precisamente eh, no se nos cuele el mortero por, por esta zona de aquí vale porque si se nos cuela por esta zona de aquí pues estaremos creando también un punto térmico eh, debido a que, a que entraría en contacto la parte del forjado con el mortero y entonces ahí también podríamos perder algo de calor. Luego, como podéis ver, por ejemplo aquí, aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos, por un lado, el, el, la espuma esta de separación para que nos haga de, de, de junta, de dilatación. Tenemos el plástico para que no se nos meta por debajo. Y luego tenemos un ladrillo, ¿vale? Tenemos ladrillo en varias zonas de la casa, de hecho, ahí hay ladrillo. ¿Para qué sirve esto? Vale, pues esto nos va a servir de parapastas, porque aquí arriba, en este ladrillo, es donde vamos a colocar toda la perfilería, de en este caso el, la perfilería de la tabiquería de cartón yeso, de tabiquería seca, entonces eh, va a ir sujeta al ladrillo, de manera que en ningún caso vamos a pinchar por, por error ninguno de los tubos, porque estos tubos al ser continuos no tienen ninguna fuga, de hecho ya están llenos, ya se ha hecho prueba de presión y todo eso, y ahora ya están llenos, y todo lo que sea perfilería, una vez tengamos el suelo, el pavimento de autoneverante colocado, como no sabremos dónde están los tubos, pues eh, sabremos que siempre tenemos que taladrar encima de, encima de, estos, eh, de este replanteo de ladrillo ¿Vale? luego tenemos aquí algunos conductos por ejemplo aquí tenemos la bajante de, de inodoro ¿Vale? esta bajante que aquí le tenemos que poner espuma para que no tengamos eh, un puente térmico entre la planta arriba y la planta abajo y que no tengamos ruido ni nada y aparte también a este tubo habrá que envolverlo para que el mortero autonivelante no acometa directamente contra, contra el PVC, sino que tengamos también una pequeña junta de hidratación. Luego, como veis aquí, tenemos una zona, aquí, en la que no tenemos no tenemos aislamiento, o sea, no tenemos, eh, paso de conductos, es porque en esta zona es donde va a ir pues, el inodoro, va a ir el bidé y van a ir las instalaciones. Entonces, claro, no podemos meter nada porque tampoco interesa, sin embargo, en el resto del cuarto de baño, aquí sí que tenemos el trazado para que esté calentito. Y en esta zona pues tampoco tenemos en esta zona, tampoco tenemos nada porque es donde va a ir el plato de ducha. Entonces, como en este caso el plato de ducha queremos que se quede enrasado con el suelo y quede chulo, pues necesitamos esa altura para poder eh, meter el plato de ducha y que al final nos enrase con el espesor que tenemos de la ducha y todo eso, nos enrase con el pavimento, y aparte también pues es una zona que no necesita estar calefactada, porque realmente cuando salgamos de la ducha donde vamos a estar, va a ser aquí, ¿vale? Entonces no necesita tener ningún tipo de calefacción ni nada. Luego pues nada, pues por aquí, si venimos en esta zona de aquí, pues nada, porque es una terraza, eh, sí que sería posible eh, meterle meterle un suelo radiante también a las terrazas, eh, pero claro, ahí hay un gasto tremendo, y bueno, en, algunas, en algunos puntos sí que se puede hacer para poder estar en invierno, pues a lo mejor algún porche, sí que se podría llegar a hacer y poner un suelo radiante en una zona exterior para poder estar en invierno y estar a gustito, pero bueno, en este caso no se ha querido. Luego, todos los conductos, todos los circuitos estos son circuitos independientes para cada una de las habitaciones, y luego lo que pasa es que todos esos conductos vienen aquí, Vienen a este cuadro, que este es el cuadro de, de, del sudor radiante de la planta primera. ¿Vale? Todos acaban entrando por aquí abajo y cada uno de estos eh, de estas válvulas pues van a ir a una de las habitaciones. Entonces tú te puedes regular independientemente la temperatura que quieres en un sitio u en otro. Aquí eh, se va a poner eh, unos termostatos independientes en cada una de las habitaciones para que automáticamente se regulen a la temperatura que, que se quiera. Pero vamos, mmm, con, normalmente los sudor radiantes suelen estar puestos de continuo porque es un calor, tiene, gasta muy poquita energía, aquí también va a haber placas y todo eso que prácticamente todo el aporte energético va a ser a base de, de placas solares y, y en teoría no, no va a tener ni ningún gasto y por lo tanto pues lo normal es que esté durante mucho tiempo conectado ¿vale? y bueno pues creo que, que poquito más, os tengo que contar aquí eh, del suelo radiante así que en principio a no ser que me deje alguna cosilla creo que no bueno, aquí ahora mismo está todo preparado ya para que mañana, hoy es miércoles, hoy es mañana o el viernes van a, van a hacer el vertido ya de, del mortero autonivelante. Ah, mira, sí, por cierto, con el mortero autonivelante en este caso, como tenemos todavía la obra bastante abierta, lo suyo sería que lo hubiéramos hecho, que hubiéramos hecho el vertido del autonivelante con ya con la... Eh, ya con la casa cerrada, ¿por qué? Porque el autonivelante eh, pues, eh, corre el riesgo de que se seque muy rápido eh, y entonces esto, el amigo Rubén Clavijo seguro que nos lo puede contar porque tuvo una experiencia con el tema, pero vamos, tenemos el riesgo de que se seque muy rápido y, y, y que se pueda levantar, se pueda grietar y tal. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando coloquemos el autonivelante se va a cubrir completamente con un fin de polietileno para que, para que este film de pues eh, haga que no se nos se evapore demasiado rápido la, la el agua del mortero y que no tengamos problemas de secado, ni de endurecimiento, ni, ni tal y tal. Eh, Fernando, ¿cada conducto sirve unos 20-25 metros cuadrados de vivienda según tengo entendido? Sí, aproximadamente. Eh, de todas maneras, esto va según cálculo, según diámetro, según trazado. Eh, hay muchas variables, eh, pero sí, más o menos... Por, a, por ahí anda la cosa, hay tantos circuitos como para cubrir aproximadamente esas, unos 20-25 metros pero vamos, ya te digo que pueden haber matices en fin, pues nada, eh, aquí estamos Jesús, no has dicho nada, has dañado por teléfono y se nos ha fastidiado se nos ha fastidiado el vídeo a ver, vamos a despedirnos no. Nada, eh, lo dicho, yo creo que en respecto al suelo radiante ya lo tenemos dicho. Eh, el resto de la casa pues ya os estoy enseñando que estamos haciéndolas con, con un sistema de aquapanel, que bueno, pues iré, iré enseñando cómo, cómo se va haciendo y bueno, pues haremos otro vídeo en la siguiente visita, ¿no? ¿Te animas a volver a participar, claro. pero de verdad? Ah, bueno, sí, sin fugas, sin fugas. Muy bien, venga, gracias a todos, nos vemos por Facebook, por Twitter, por Instagram, por mi blog. Y por cierto, visitar la página de valeriochando.es porque bueno, estamos haciendo cosas súper súper chulas, ¿vale? Okay. Hasta luego, Bye. adiós.